Se dio cuenta, sabe. <risa> casa. Me dieron un enorme y voluminoso paquete, Los penes! penes. Eh. bueno Eh. Eh. Eh. Mm sí es ja, ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Bueno. buenos días y bienvenidos a me encantan las pajas punto es Ay. Ja, ja, ja. No, soy Rick Harrison y esta es tu muerte. Supongo que se acabó. Nos vemos en el infierno. Cuando tenía 5 años era un gran fanático de Illuminatus. Y cuando crecí me pareció la peor mierda que había visto en mi vida. <risa>